Ah, hace mucho tiempo que no se ve. <tose> ¿Qué, ¿Qué muy arrugado? Franco, no lo soporto más, tendrás que deshacerte de él, viene por mí, él es muy rápido, quema el juego o deshazte de él, no lo juegues, es lo que él quiere, mira. ¡Es una droga! ¿Qué es eso?